australiano vamos a sacarle las grapas porque fue operada de un tumor en un pecho y hoy con el quita grapas os vamos a enseñar cómo se hace y qué utensilios necesitáis para hacerlo dentro vídeo que vamos a utilizar para sacar las grapas a nuestro perro o a nuestra perra son solamente tres cosas una de ellas es la agua oxigenada dos, necesitaremos unas gasas y tres, por supuesto, el quitagrapas para comprar el quitagrapas os dejo aquí abajo en la descripción un link que os llevará directamente a compraros estas quitagrapas que os va a ir fenomenal bueno, como aquí podéis ver tenemos aquí la operación que se realizó con las grapas se le estirpó una mama por un tumor que se le encontró en la última revisión que se le hizo y nada ya está perfecta y ha ido la operación súper bien vale ahora os enseñaré cómo sacar las grapas lo primero que vamos a hacer es esterilizar la zona es muy importante tantas veces como sea necesario para que quede bien esterilizado vale perfecto bueno como aquí veis que quita grapas tiene esta pinza y lo que hacemos es así vale aquí se engancha y haremos, y haremos así entonces Como veis, cogeremos, nos meteremos aquí dentro, ¿lo veis? Quitaremos una. No es difícil esto, ¿eh? Lo podéis hacer sin problema. Nos tiene que hacer cosas. Hay cosas que las podéis hacer vosotros. Aquí si tenéis los utensilios. ¿Vale? Como veis está todo bien cicatrizado. Es muy fácil, no tengáis miedo. Nos acercaremos un poquito más para que lo veáis esta última parte aquí estamos y lo quitamos lo veis como quedaría esto es lo que se le quita así veis engancha, Eso, ¿veis? engancha. Eso. Una vez hemos acabado de quitar las grapas, con el quitagrapas, volveremos a desinfectar la zona, y como tip le podéis echar aloe vera que ayudará a la irritación, si está un poco irritado pues le irá bien, vale, aloe vera que lo compráis en cualquier sitio. Ahora esto ya estaría, con el tiempo, en unos días estará menos rojo ya empezará a salir el pelo vale, y eso también le ayudará para cubrir la zona y que, y que esté un poquito más protegida pero ahora en principio ya como veis la cicatriz es correcta está, está bien está totalmente desinfectada está totalmente cerrada y, y en principio no se tiene que aplicar nada más fuera de la aloe vera bueno chicos y hasta aquí el vídeo de hoy hoy ha nacido la protagonista del vídeo espero que os haya gustado si queréis comentar cualquier cosa aquí abajo dejad un comentario darle like y suscribiros porque van a venir vídeos con muchísima información así que nada aire y yo nos vamos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego amigos